Rodrigo, muchas gracias, doctora Blanca. En, les, les agradecemos eh, en nombre de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Lerma, pues la, la, esta interesante eh, charla, conferencia, que pues despertó un montón de preguntas ¿no? en, en las plataformas donde, donde lo estamos transmitiendo. Entonces, bueno, pues agradecerle su, su participación y eh, pues daríamos eh, pie ahora a nuestra siguiente conferencia. Eh, los invitamos a que puedan estar presentes aquí o a través de, de nuestras redes este, sociales. Muchas, muchas gracias. Eh, a continuación, eh, tendremos la participación del de doctor Gabriel Pérez Salazar con su, una conferencia eh, magistral denominada Memes en Cuadres, Agencia y Movimientos Sociales en Internet, el caso de #MeToo eh, y estará presentada eh, por el maestro Juan Carlos López García, quien también... Eh, moderará las preguntas que se vayan eh, generando y los, les invitamos también para que a, a, al término de esta conferencia a la, a la una de la tarde aproximadamente este, nos acompañen en la presentación del segundo número de Flectere revista del alumnado de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Lerma eh, entonces bueno pues eh, ya está aquí el doctor Gabriel Pérez Salazar también está aquí el, el maestro Juan Carlos López Así es que, eh, Juan Carlos, eh, te cedo eh, el micrófono. Muchísimas gracias, Oscar. Eh, Gabriel, bienvenido, muchas gracias. Eh, y bueno, pues bienvenidos, muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas a quienes nos acompañan en esta, en esta transmisión y en particular en esta conferencia magistral. Eh, digamos que se presente en el marco de la tercera jornada para estudiantes de ciencias sociales y humanidades de nuestra unidad, la unidad WAMLERMA eh, y bueno pues eh, en esta ocasión con un tema fundamental y de la mayor relevancia diría yo eh, no solo para las ciencias sociales no eh, un tema importantísimo y un debate clásico respecto al tema de la agencia, sino también por, por, la, por la particularidad no el, el, eh, que cobra en un contexto como el nuestro, ¿no? Sociedades en las que cada, cada vez en mayor de medida, diría yo, el mundo virtual eh, tiene mucho mayor impacto sobre el llamado mundo offline. no eh, eh, En esta ocasión, digamos, para con la, contamos con la presencia de un especialista en el tema, el doctor Gabriel Pérez Salazar, a quien doy la bienvenida y agradezco haber aceptado su participación para eh, este, dar esta charla, eh, esta conferencia magistral. Y bueno, pues en, en esta ocasión, con el título, ya lo mencionaba eh, el doctor Oscar: Memes, Encuadres, Agencia y Movimientos Sociales en Internet, el caso del Me Too. Eh, Y bueno, antes de dar la palabra al doctor Pérez Salazar, eh, me voy a permitir leer una pequeña semblanza suya. Este es un breve eh, resumen eh, curricular, dado que, bueno, pues el, el, el CV del doctor es bastante amplio, entonces, si me permiten, y pues casi, casi que sin más. Este, voy a, me voy a permitir leerla. El doctor Gabriel Pérez es doctor en ciencias políticas y sociales con orientación en ciencias de la comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y cuenta con el nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es autor de más de 40 documentos científicos publicados a nivel nacional e internacional, así como de los libros Internet como medio de comunicación publicado por Plaza y Valdés en 2012 y El Meme en Internet identidad y usos sociales eh, publicado por Fontamara en 2017. Ha sido profesor de la UNAM en el programa de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en la Academia de Comunicación y Cultura y desde 2010 se desempeña como catedrático investigador de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila en la Unidad Saltillo. Dentro de sus líneas de investigación, centrada en la comunicación y las innovaciones tecnológicas, destaca el abordaje que han hecho en torno, el abordaje perdón, que ha hecho en torno a la brecha digital, los usos sociales de la tecnología, los procesos identitarios en los espacios virtuales, la cibercultura y la ciudadanía digital. Eh, bueno, pues de nuevo, eh, muchas gracias, eh, Gabriel, por haber aceptado participar en estas jornadas. Eh, y pues sin más te doy la palabra, les recuerdo únicamente a quienes nos acompañan en la transmisión, eh, si hubiera alguna duda, comentario, con mucho gusto las vamos anotando y las plantearíamos al final de la, de la, de la intervención del doctor. Adelante, eh, Gabriel, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Juan Carlos. Quiero, quiero agradecerles a ti y a todos, todas las colegas allá en la UAM Lerma. Es una unidad con la que tengo una especial afinidad. Muchas, muchas gracias por la invitación al doctor Enrique Hernández, secretario académico. Muchas gracias a Daniel. Daniel, muchas gracias por estar gestionando todo esto relacionado con mi intervención el día de hoy en estas jornadas. Muchas gracias. Daré paso entonces, voy a compartir pantalla. Permítanme un segundo. Perfecto. Y se supone que en este momento deben estar viendo ustedes mi presentación. Sí. Ok, a ver, déjenme activarlo. Y ahí estamos, me parece. Estoy sí, muy ahí bien. se ve perfecto. Perfecto, muy bien. Gracias, muchas gracias, Juan Carlos, por la confirmación. Bueno, ya, ya hicieron lectura del título de mi intervención. El objetivo es este. Vamos a hacer una serie de comentarios en torno a la identificación de algunas maneras en las cuales los memes en Internet han sido empleados como marcos de acción colectiva en movimientos sociales. Y concretamente hablaré de algunos rasgos del movimiento MeToo. El meme en Internet. Muy bien. En este marco, en este mapa conceptual, eh, he reflejado una síntesis del marco teórico del cual yo parto. Voy a hablar primero del meme. Luego voy a referirme a algunas de sus características y finalmente hablaré de eh, la teoría del framing, del encuadre, que es una noción que he estado utilizando recientemente para el análisis de algunos fenómenos en línea. Muy bien, el meme, eh, marco teórico, empecemos por ahí. Richard Dawkins, seguramente esto ya, ya lo deben saber la mayor parte de ustedes, Richard Dawkins en 1976, y lo enfatizo por la fecha, 1976, escribe un libro que se llama El gen egoísta. Eh, Richard Dawkins es solo seguramente también muchos, muchos de ustedes lo saben. Y en este libro, él plantea un concepto que define de esta manera. Se trata, dice, el meme de unidades culturales que son replicadas al interior de comunidades específicas y que van formando parte de sus acervos. 1976 no existía Internet como lo conocemos actualmente. Cuando Richard Dawkins hace esta definición se refiere entonces a un concepto amplio del el meme. Luego, cuando van surgiendo los entornos de interacción en línea y particularmente... Los, las llamadas redes sociales, prefiero yo llamarle redes sociodigitales para no confundirlo con las auténticas redes sociales, en torno a la cual hay toda una teoría, eh, cuando, cuando surgen estas plataformas digitales, estas plataformas tecnológicas, hay, una, hay un fenómeno comunicativo expresivo que cobra entonces una gran notoriedad. Pero en el meme, que quede clarísimo, no se crea en Internet, no surge en Internet, el concepto no tiene una base desde internet, sino que quienes estudiamos asuntos que tienen que ver con la cibercultura lo hemos trasladado a estos espacios. Hay entonces muchos memes que no tienen ninguna relación con los espacios virtuales. Por ejemplo, la serie de pasos que siguen ustedes, que seguimos, o que seguíamos cuando podíamos ir a las bodas, cuando ponían la macarena, esa serie de pasos son una unidad cultural que está siendo replicada y que forma parte del acervo de una comunidad, en este caso, de una comunidad prácticamente global, o por lo menos occidental. Ese es un meme. Entonces, podemos decir que el meme cuenta con una serie, el meme en Internet, ahora sí concretamente, con una serie de características que están en la parte superior de este mapa. Cuando yo he trabajado este asunto, el asunto del meme en Internet, parto de su conceptualización como un signo digital. La digitalidad le da una serie de características y de posibilidades que serían más complicadas, no imposibles, pero sí más complicadas en los espacios físicos, eh, como, como, como lo deben saber. Cualquier elemento que forma parte de esta representación digital a fin de cuentas, está dada por una serie de códigos numéricos que son interpretados y manipulados por un sistema de cómputo. Bueno, lo, lo interesante es esto. Estos códigos numéricos permiten entonces una serie de procesos, de acciones en los cuales se manifiesta en muchas ocasiones la agencia, que son, por ejemplo, la posibilidad de compartirlo. Vamos, eh, piensen ustedes. ¿Cuánta, eh, la, la facilidad con la que es posible hacer... Esta, esta compartición de estas, de estas unidades culturales, hay un botón, un retweet, un compartir, que no hay más que dar clic ahí, precisamente por esa condición digital. La duplicación, la, el almacenamiento, la circulación, pero sobre todo la intervención sobre el signo, es decir, la posibilidad de manipularlo, de modificarlo y de adaptarlo a distintas situaciones. Todo esto, insisto, se facilita por la condición digital que tiene este signo. Hablando concretamente del de meme en internet. Hay eh, muchas, Perdón, hay perdón muchas... te interrumpa. Creo que se quedó en pausa la pantalla. Entonces, eh, no podemos. Vemos el PowerPoint, pero no se ve en específico esa, esta lámina, el, el mapa. Lo que pasa es que estoy en el mapa, es decir, no hay más que el mapa. Sí, pero no lo vemos. Vemos. Toda la serie de, de, la, de, de, la, de láminas. A ver, ahí no sé si puedan verlo. Sí, ahí ya se ve, aunque creo que cuando lo pones como completo se, se está perdiendo. Bueno, entonces me voy a quedar aquí. Perfecto, ahí está ahí está bien. Dale. Vamos a minimizar nada más esto. Vale. Muchas gracias. Al contrario, al contrario Juan Carlos, muy bien. Este, bueno, estábamos en este, en este mapa conceptual, en el que estábamos planteando entonces el, el meme en Internet, alguna de las características del meme en Internet. Eh, otro asunto que tiene que ver con los, eh, la manera a partir de la cual se comparte este, este, este, estos, estas unidades, estos signos, tiene que ver con su intertextualidad, es decir, que hace referencia, es un texto que hace referencia a otros textos, con, que son eh, llamados este, la, los detonantes, estas situaciones de oportunidad. Estas situaciones de oportunidad entonces son fenómenos, son sucesos, son acontecimientos que reconocemos. Entonces, ¿por qué se comparte un meme? Es una pregunta que me, me suelen hacer con mucha frecuencia cuando hablo de eso. bueno Hay, hay muchas razones. Una tiene que ver, más bien la principal tiene que ver con que de alguna manera hay una resonancia en nosotros. Y esta resonancia tiene que ver con coincidencias de situación, de contexto, por el reconocimiento del signo, etcétera, etcétera. El caso es que muchos memes parten de una experiencia compartida, ¿okay? de algún suceso, de algún acontecimiento que reconocemos y que está cruzado además por una dimensión completa y absolutamente subjetiva que son las respuestas emocionales, que experimentamos cada uno de nosotros, insisto, dependiendo de aquellos factores con los que estemos estableciendo una resonancia en, en, en términos de ese acontecimiento y del de signo que estamos ante el que nos estamos exponiendo, que estamos construyendo en un momento determinado. Entonces, cuando hablamos de las unidades de sentido que son replicadas, eh, que son compartidas, que son modificadas, Estamos, nos, nos estamos refiriendo a, a, todo, a todo esto, es decir, a esta posibilidad de reconocer y donde entran en operación estas, estos, estos condicionantes. Se trata el meme, el meme en Internet, se trata también de una unidad que es de carácter multimodal, es decir, el signo es un signo terriblemente complejo que está dado además por un contexto de enunciación eh, que interviene también en la modificación del sentido que se construye a partir de cualquiera de estos elementos. Estos elementos pueden ser, eh, por ejemplo, acrónimos, YOLO, este, hashtags, como el caso que vamos a hablar el día de hoy, me too, y también están dados por imágenes que pueden ser eh, estáticas, que pueden tener o no un texto incrustado o adyacente, imágenes en movimiento, animaciones GIFs, este, y todos estos elementos que ustedes conocen, hasta auténticas unidades audiovisuales. Por ejemplo, el meme este de eh, Hitler se entera de, lo que sea, de cualquier cosa que ustedes puedan establecer como este, eh, situación relacional, como situación que detona ese meme, y que entonces da lugar a que en los subtítulos se vayan modificando el, sobre la pista original de la, de la película La caída, que está, que está en alemán, se van haciendo modificaciones y se van haciendo adaptaciones, son memes, todos esos son memes. Entonces, de eso estamos hablando cuando nos referimos a su multimodalidad. El sentido entonces que la persona construye a partir de su exposición en cualquiera de las plataformas en las que esto ocurra, depende de todo esto, depende, lo vuelvo a decir, de si está acompañado o no este, de, una, de un comentario, del tipo de página en la que se esté observando, si es que es en Facebook o en la plataforma, porque cada plataforma tiene sus propias lógicas y sus propias condiciones estructurales de relación. Muy bien. Entonces, estas unidades culturales que están circulando, que son que circulan... Eh, responden también a una serie de características Que el mismo Richard Dawkins había ya definido Estas cuatro categorías que se encuentran a la derecha Donde dice Meme Internet, donde dice Fidelidad, fecundidad, Longevidad y Alcance Son eh, de Dacuña, en 2006 me parece Y ella se basa en una propuesta original de Richard Dawkins Realmente es básicamente Richard Dawkins Nada más con ahí una, unas, algunas pequeñas modificaciones La fidelidad se refiere a ¿Qué tantas modificaciones ocurren cuando el meme pasa de, un, de una persona a otra, de una plataforma a otra? Hay algunos memes que eh, son, pasan prácticamente iguales, con muy pocas modificaciones, y hay otros que sufren muchísimas. Eh, la, la fecundidad tiene que ver con la velocidad con la cual se propaga. Algunos memes se propagan muy, muy rápido y otros de manera mucho más lenta. La longevidad es el tiempo durante el cual un meme permanece en uso, dentro del acervo de, esta, de, de cualquier este, comunidad en la que nos encontremos. Y finalmente el alcance, hay memes que son completa y absolutamente locales, como por ejemplo los memes que seguramente me hacen mis estudiantes, nadie fuera de mis clases lo podría entender, lo más probable, o memes globales, como por ejemplo el de hace un par de años, este de, las, de la muchacha gritándole y al gato que está por ahí. Bueno, son memes con distintos tipos de alcance. Estas unidades de sentido, entonces, estos, los, el meme en Internet, se ha incorporado en, eh, como parte de los marcos de acción colectiva de muchísimos movimientos sociales, de varias formas, no solamente, lo vuelvo a decir, como imagen, no solamente lo que conocemos tradicionalmente como, ah, ese es un meme, cuando en realidad el concepto es más amplio, sino también desde el mismo hashtag. Entonces, más adelante me referiré concretamente a cómo es posible entender MeToo en sí, el hashtag MeToo como un meme. Cuando hablamos entonces de los procesos de encuadre, nos estamos refiriendo a un marco conceptual, un marco teórico, que fue concebido inicialmente por autores como Bateson, Goffman, etcétera, por ahí de los finales de los ochentas. Y el planteamiento esencial es este. Ante cualquier acontecimiento, el que sea, las personas llevan a cabo un proceso de acomodación, de interpretación que tiene que ver con sus marcos interpretativos, con sus propias maneras de eh, entender el mundo. Cuando se hace entonces una narrativa en términos de ese acontecimiento, esa narrativa no refleja el acontecimiento tal cual fue, sino que se ajusta precisamente a esa forma particular de entender ese suceso. Y entran en juego una serie de eh, consideraciones en las que el sujeto puede llevar a cabo una selección de qué es lo que, lo que presenta, lo que está narrando. Hay un filtrado, hay un énfasis en algún otro aspecto, se excluyen otros otros aspectos, y, y en muchas ocasiones también hay prescripciones de cómo debe ser interpretado. Y esto ha sido trabajadísimo en el campo de las ciencias sociales, particularmente en la comunicación, eh, desde los estudios que han hecho este, análisis de procesos de encuadre desde organizaciones informativas, del caso del periodismo. Entonces, se ha estudiado muchísimo, desde hace, insisto, hace mucho, muchos años, ¿Cómo son los procesos de encuadre de una determinada publicación o de un, editor, de un editor, de un reportero, etcétera, etcétera, en ese proceso entonces de representación de la realidad? Por supuesto, pues, esto tiene que ver con todo ese, ese marco teórico. De manera un poco más reciente, ya estamos hablando de los noventas, finales de los ochentas, ya en los noventas, el, el concepto de encuadre es tomado por los estudios sobre movimientos sociales y hay un, y unos autores en particulares en los cuales yo me he apoyado, que están ahí citados, que son Snow, Rochford, Gordon y Benford. Ellos eh, plantean una, una serie de categorías, de posibilidades a partir de las cuales se pueden presentar los encuadres en estos movimientos sociales que es el caso de Mitu. Es un es un auténtico movimiento social eh, desde la concepción clásica, es decir, entendido como la articulación de una serie de acciones en, en, en personas que ejercitan su capacidad de agencia para el logro de un objetivo y que llevan a cabo entonces acciones que les conducen a ese, a ese objetivo. Entonces, entendido de esa manera, el, el meme se incorpora, lo vuelvo a decir, en estos, en estos marcos de acción colectiva. Estos, estos, estas cuatro posibilidades que nos dan estos autores, Snow y, y, sus, y sus colegas, son las siguientes. En primer lugar, el establecimiento de puentes, que ocurre cuando se construyen correspondencias ideológicas, es decir, cuando dos asuntos que originalmente no estaban relacionados, puede haber entonces un planteamiento discursivo que establezca cuál es la relación entre A y B. Cuando pasa esto, y entonces la relación es, esta, es con, este, con este otro asunto a partir de eso este, de que estamos estableciendo. La ampliación de marcos ocurre cuando se refuerzan esquemas explicativos, es decir, cuando hay una concepción determinada sobre un acontecimiento y eso se refuerza en estas prácticas discursivas, hablamos entonces de esta ampliación de marcos. La extensión de marcos se refiere a cuando se amplía, se busca ampliar la base hacia la cual se dirige un movimiento social con la intención de encontrar aliados, personas que apoyen este reclamo que está en el fondo en el, en el, en el movimiento social. Y finalmente la transformación de marcos, que es convertir una situación que es interpretada de alguna manera en algo diferente. Por ejemplo, eh, hace 10 años, hace 10 años, era posible que muchas personas fumaran en espacios cerrados. Hoy esto es imposible. Y hace 10 años en nuestro encuadre era como, si no fumábamos, nuestro encuadre era como, Ay, qué lata, qué molesto, pero me tengo que aguantar porque pues no hay nada que me impida que esa persona fume. Ese marco se ha transformado por completo de tal manera que ahora nuestro encuadre es, ¿cómo rayos se le ocurre encender un cigarro en una oficina o en un lugar cerrado? Entonces, Todas las acciones discursivas, entonces, que llevaron a la modificación del encuadre original, de una resignación, de una aceptación, a un absoluto y completo rechazo, son parte, entonces, de esta, de esta, cuarta, de esta cuarta posibilidad que plantean estos autores. Muy bien. El caso de MeToo. Vamos a hablar ahora de algunos aspectos que tienen que ver con este movimiento social. Algunos antecedentes. El término de mito, esta conjunción de palabras empleadas para denunciar todos aquellos actos de abuso, de, de, de violación sobre sobre las mujeres, es concebido, planteado por primera vez, hasta donde alcanzamos a, a rastrear, en 2006 por Tarana Burke. Ella utiliza de manera muy importante eh, una plataforma, una plataforma sociodigital muy de boga entonces, que era MySpace, para entonces denunciar la, la permisividad, el, el, el asunto es este, eh, el, el planteamiento de MeToo es acabar entonces con esa permisividad de que no pasa nada, de que hay violaciones, de que hay a, eh, tocamientos, de que hay este, abusos de, de, de índole sexual de hombres hacia mujeres, y no pasa nada. Entonces, en 2015, esto eh, tiene un segundo momento, cuando Ambra Gutiérrez, se llama uno modelo, es, es tocada por, por Harvey Weinstein, y entonces, ahí to, retoma, se retoma el, el asunto originalmente planteado por Tarana Burke, en términos de Me Too, o sea, a mí también me pasó, Harvey Weinstein también me pasó, eh, como contexto nada más, este... Ambra, Ambra Gutiérrez es atacada por una gran cantidad de medios, reforzando entonces precisamente la importancia de aquello por lo que se estaba luchando, es decir, eh, no se le cree, no, estás inventando, no, no es, cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, y un sistemático no creer que es entonces denunciado a partir de, este, de, esta, de esta conjunción de palabras. Sin embargo, el... Punto de inflexión en términos cuantitativos ocurre realmente hasta 2017, cuando Alisa Milano, esta, esta actriz estadounidense muy conocida, muchas series, muchas películas, eh, se suma precisamente a esta denuncia en contra de Harvey Weinstein a través de sus redes sociales. Y concretamente, ese es el, en la publicación, ese es el tweet que hace Alisa Milano y que detona a nivel global. Esta, esta exposición y este movimiento social. Es exactamente del 15 de octubre de 2017 y ahí está la referencia en la parte inferior por si alguien la quiere ir a buscar. Ahí está el tweet original. original. Eh, haciendo una búsqueda, de, en, eh, apoyándonos en la herramienta de Google Trends, podemos entonces observar eh, los picos que se presentan en términos de este, de este término, MeToo. El primero, que es precisamente el de octubre de 2017, cuando Alisa Milano hace esta publicación y entonces se disparan en, este, en esta herramienta de registro. Y un año después, el New York Times hace un seguimiento, hace un reportaje y una, una cobertura especial a un año de ese, ese inicio, del inicio de esta de este movimiento social, es cuando se articula a nivel internacional realmente esto. Y nada más como dato contextual, esta es una, es una herramienta que permite seguir cuáles son la, la cantidad de seguidores que tiene una persona en Twitter, este, y ahí están más o menos marcados los puntos en torno a los cuales eh, ocurren estos acontecimientos. Sé que no es muy exacto, la fuente no da por meses, sino por, por año, pero más o menos ahí está. Es, es claro que hay algo que sucede por, a, a principios, en el primer trimestre de, min, de 2017, que yo no sé qué es, que es cuando eh, vemos el, el incremento en la curva, en, la, en, la, en, la, en, la, en esta inclinación de la curva, y que algo ocurrió ahí en ese momento. La verdad, yo no lo tengo claro, es que yo no soy seguidor de, de Alisa Milano en Twitter, entonces no lo sé. Lo que sí es que en estos momentos eh, ahí, ahí podemos ver los, los acontecimientos, estos dos hitos en términos de lo que habíamos visto anteriormente en esos dos picos en, en Google Trends. Es muy importante entonces aquí hablar de uh, algunas consideraciones desde lo que es auténticamente la teoría de redes sociales, que no tiene nada que ver con Twitter y con Facebook y esas plataformas. Por desgracia, en español eh, se usan los mismos términos para referirse a dos asuntos que son completamente diferentes. Cuando hablamos entonces de teorías de, de redes sociales, nos referimos a todo un aparato teórico-metodológico de corte cuantitativo que ha sido aplicado para el estudio de las estructuras relacionales que se presentan al interior de conglomerados de generalmente personas, cuando se hace el estudio de, desde las ciencias sociales, por supuesto, y que nos hablan de una gran cantidad de posibles mediciones que se pueden hacer. Esa es, entonces, la aplicación de la teoría de redes sociales social network theories, en, en, en, en, los, en las referencias originales en inglés. La, por eso distingo, yo procuro distinguir muchísimo eh, Twitter, Facebook y esas otras plataformas, y me refiero a ellas como medios o plataformas sociodigitales, no redes sociales. Las redes sociales son los vínculos que establecemos con las personas con quienes tenemos cualquier tipo de interacción. Muy bien. Dentro de esta teoría de redes sociales, hay una serie, cada uno de los elementos que, por, que forma parte de la red se conoce como un nodo, ¿ok? Hay, hay muchas medidas en términos de estos nodos, pero la que yo quiero eh, destacar en este momento tiene que ver con una medida que se conoce como degree, eh, que se divide en dos, el in degree y el out degree. El in degree es todos los nodos que apuntan hacia este nodo en particular. Concretamente, ¿cómo se ve esto en el caso de Twitter? Si el nodo es Alisa Milano, todos los seguidores, la cantidad de seguidores que tiene Alisa Milano, que ya lo vimos en la gráfica anterior, son entonces el valor de este primer eh, estadígrafo que es in degree, son varios millones, los millones que vieron ahí. Y el out degree son las cuentas que sigue Alisa Milano, que ahí, si uno entra. A su perfil, uno puede entonces hacer una observación De cuál es entonces el valor de este out degree en, en personas con este nivel de exposición pública Con este nivel de celebridad Generalmente el valor de in degree es mucho, mucho, mucho, mucho mayor Que el valor de out degree Eso es, eso es normal en ese tipo de, de nodos que tienen ese, ese comportamiento Ahora, ¿cómo se traduce? ¿Cómo se suele interpretar? Cuando hablamos del valor de in degree casi siempre se refiere uno a la posibilidad de influencia. Y tiene todo el sentido del mundo. Mientras más personas te sigan y más personas lean tus publicaciones, aquello que tú presentes y aquello que estés publicando y, sobre los, te y los temas que estés abordando, tienes una mayor posibilidad entonces de alcanzar a una mayor cantidad de personas. Mientras que, por el otro lado, el out degree su suele ser interpretado como un involucramiento, en qué se involucra, en este caso... AISA, Milano o cualquiera de nosotros que estemos ahí. Bueno, mientras más eh, alto sea entonces, lo vuelvo a decir, el valor de Indigree en, to, en, una, en una red social determinada, no estoy hablando de la plataforma, lo vuelvo a decir, perdón que lo enfatice, pero es muy importante, no estoy hablando de la plataforma, estoy hablando de las relaciones que establecen, de las interacciones que se establecen. Mientras más grande entonces es este valor de Indigree se tiene entonces una mayor posibilidad de influencia, sobre todo, como cuando ya lo vimos al principio, eh, cuando hablamos de los factores que intervienen en, la, en el involucramiento, lo, esto que se conoce como engagement, según la, la, la mercadotecnia digital, intervienen entonces estos criterios como las respuestas emocionales. Todo aquello a partir de lo cual hay una resonancia Insisto, y que coincide además con que es presentado por un nodo con altísimos valores de Indigree, es decir, que la sigue muchísima gente, sumen entonces todo esto y tenemos entonces la eh, que, que detona el, el movimiento social, por lo menos en el caso digital, en su versión digital, como lo observamos a partir entonces de octubre de 2020. 17. Entonces hay que entender todo esto. Por un lado, lo vuelvo a decir, no es nada más que mucha gente siga a Elisa Milano. ¿no? No, por supuesto que no es eso. Es que hay una enorme resonancia también en términos de ese tema que es planteado por Elisa Milano, que tiene una enorme visibilidad. Y esa resonancia está dada por todas aquellas ocasiones en las que muchas, si no es que prácticamente todas las mujeres, según varios estudios que se han publicado al respecto, han tenido en términos de una situación de acoso, una situación de, de abuso y una situación de violación. Entonces, en la medida en la que hay una gran resonancia sobre este asunto es que el, el, el, el tema detona y el hashtag detona y el meme empieza entonces a tener estos altísimos niveles de fecundidad. MeToo, entonces, si aplicamos estas categorías de Dacuña, MeToo, entonces, puede ser eh, eh, caracterizado como un meme epidémico en cuanto a su fecundidad, de alcance global y de una longevidad persistente. Se sigue utilizando MeToo, sigue siendo, aunque claro, no, no con la misma frecuencia que tuvo entre 2000, sobre todo 2017, 2018 en ese lapso pero sigue siendo utilizado. ¿Por qué? Porque forma parte de este acervo. Y una vez que forma parte del acervo, cuando la situación entonces eh, es coincidente, es congruente con este meme, entonces detona en, eh, en, que, en que sigue siendo utilizado, lleva que sigue siendo utilizado. Voy a hablar ahora de eh, un tipo particular de meme que es que son los holomemes, es, una, es un concepto de Durham de 1991 y que nos dice que está dado por todo este repertorio cultural de todas las variaciones que presenta un meme, incluyendo aquellas formas que no han sido todavía expresadas. Muy bien, entonces el, el concepto suele, eh, ahí, ahí les va, ahí lo, lo voy ahorita a ejemplificar, el concepto entonces es este, en el holomeme lo que tenemos entonces es un sentido, ¿OK? Y este sentido es más o menos estable y concreto. Por ejemplo, el sentido que se, que se tiene en relación con mito, es decir, a mí también me pasó, yo también fui acosado, yo también fui acosada, a mí también me hicieron esto. Ese es el sentido de mito. El cómo se construye la enunciación de ese sentido es variable. Hay muchos signos, entonces, que pueden ser concebidos y que pueden ser planteados a partir de ese sentido que, insisto, es más o menos estable y más o menos fijo, más o menos concreto. El signo está abierto a muchísimas posibilidades de enunciación. Y para ilustrarlo, me voy a apoyar en lo siguiente. Como ustedes recordarán, perdón, voy a tomar un poco de agua. Como ustedes seguramente recordarán, en 2011, Fernández Noroña, cuando era diputado, pone esta manta en el Congreso. Es retomado este asunto por Carmen Aristegui, y muchísimos medios, particularmente Carmen y lo, lo le da un seguimiento. El caso es que se establece entonces un holomeme, y el holomeme, es decir, el sentido, es este. Se dice que Calderón es alcohólico. ¿De cuántas maneras? Se puede decir esto. Pues muchísimas. Y lo que les voy a presentar son entonces algunas enunciaciones que reiteran precisamente este holomeme. Entonces, ahí está el del perro, el, solo vino, el del solovino el del bacacho. Ahora, aquí hay, desde el punto de vista de colegas de, de lingüística, de semiótica, hay una serie de comportamientos particulares de este meme que son muy interesantes. Se establece entonces el bacardí, este, este, este ron, por, eh, por encima de otras posibilidades de otros tipos de alcohol, como una enunciación que está reiterada en este holomeme. Entonces, de alguna manera, el, dentro de calderones alcohólicos tiene unos, una serie de sub-olomemes, y uno de estos sub-olomemes es que no es que nada simplemente sea alcohólico, sino que es alcohólico y consume con mucha frecuencia precisamente bacardí. Muchísimos memes son construidos con esta, con esta base, con esta enunciación. Este, vamos, ah, pues ahí está, voy al a Oxo. Uh, insisto, aquí desde el punto de vista del análisis, de la construcción y de la pragmática del meme, de la, de la, del uso, de la construcción del meme, hay muchos elementos muy, muy interesantes. Por ejemplo, eh, ¿quién habla? ¿Quién, quién, ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Pues claro que sabemos quién está hablando, su pareja. ¿Quién más va a ser? Con muchas posibilidades. Esta es una página muy interesante que les sugiero si, son, si están interesados interesadas en el tema, que es el Instituto Nacional de los Bellos Memes. De repente hacen publicaciones muy, muy interesantes. Este no tiene mucho tiempo, tiene como unas tres semanas que lo vi circulando. O sea, sale una nota de que Pemex había hecho una recuperación de un crudo que se había derramado en el Golfo de México y alguien sacó inmediatamente este o este otro que sí, tiene más tiempo, que circuló muchísimo, este hay muchísimas variaciones, esto se, de hecho se constituyó como una auténtica plantilla, eh, que es un, una configuración particular, una configuración gráfica particular, que es reutilizada y es adaptada a muchas situaciones de oportunidad distintas ¿verdad? Esto se convirtió entonces, en una auténtica plantilla que dio lugar a muchísimas enunciaciones, y esta es una nada más entre las muchas que fue posible registrar. Ahí tengo mi colección de memes sobre Calderón. Y es particular eso, es muy, es muy interesante. Tradicionalmente en la política mexicana, cuando un presidente salía, era ese presidente saliente el que se convertía en la, burla, en la burla y el escarnio en la nueva administración, en el nuevo contexto, no digo desde la nueva administración necesariamente, pero sí en el nuevo contexto del, del entorno político. Acá no, acá se rompe eso, es decir, no es que no haya, eh, no siga habiendo memes sobre Peña Nieto, claro que los sigue habiendo pero de ninguna manera tienen el alcance ni la, ni, la fe, ni, la, ni la fecundidad que los memes sobre Calderón en virtud de la manera en la cual se constituye y se arraiga este memes este Es un caso de análisis realmente muy, muy, muy interesante. Bueno, en todo caso, cuando hablamos entonces del el Me Too como en su dimensión holomemética, Podemos hablar entonces de varias posibilidades en términos de las respuestas a las cuales da origen. Si pensamos un poco desde la, de la teoría de sistemas, un poquito desde, desde la cibernética, eh, hablamos entonces de feedbacks positivos y de feedbacks negativos, que no tienen nada que ver con bueno y malo, tienen que ver con el sentido entonces en el cual se construyen estas enunciaciones. El, el feedback positivo en este caso tiene que ver con un apoyo, con la simpatía, solidaridad, la sororidad, etcétera, etcétera, que eh, se manifiestan en memes que son construidos y que son creados en términos de este, esta forma de encuadrarlo. Estos son los encuadres, algunos encuadres posibles. Y por el otro lado, tenemos también eh, un feedback negativo, es decir, que es exactamente todo lo contrario, que son exp expresiones de provocación, de troleo, lo que se conoce como shitposting posting, que están, que tienen una, una, una misoginia que está siendo presente ahí de manera muy, muy importante. Ahora, aquí hay que entender también algo en términos de las estructuras de relación en Internet. Es todo un asunto. Eh, hay muchos entornos en Internet cuya base de relación está dada principalmente o de manera muy importante a partir de la provocación, es decir, el sentido de la participación en espacios, particularmente como forcha es la de la provocación a partir del humor negro, a partir de la no, del no respeto hacia absolutamente nada. Entonces hay que entenderlo desde la lógica interna, pues, que tienen estas estructuras de enunciación en algunos espacios de Internet y que se han permeado, se han vuelto lo que era, vamos, una estructura primaria, se convierte entonces en una estructura general en todo el sistema Internet. Muchas publicaciones entonces dentro del llamado Tren del Mame, si bien tienen, claro, por supuesto, no digo que no, no, no digo que no sean misóginos, son completa y absolutamente misóginos, pero no es tan simple, pues, es decir, atienden en muy, en muy buena medida también a estas otras lógicas que están presentes en el ciberespacio espacio, la provocación, el troleo, el que se responda, en el que alguien se enganche y entonces cuando alguien se engancha y se enoja y te responde, y pues el troll está muerto y está realizado y ya le hiciste el ¿ok? Entonces, a, a, eso, a eso me refiero cuando hablo de la complejidad que se establece en estos procesos de feedback negativo. Igual, de la misma manera, en el feedback positivo, es decir, no es que todos los memes hayan sido de un respeto, una, un apoyo, una, un acompañamiento, no, hay mucho también ahí de relaciones públicas. Muchas organizaciones que se treparon al tren del mame en términos de no tener realmente una postura que sea, vamos, es decir, una organización determinada, vamos a ver si tienen políticas realmente en contra del acoso sexual. Si no las tienen y, se están, y están haciendo publicaciones de mí tú entonces es eso, es que de mami. Entonces ahí hay de todo, pues hay algunas organizaciones que sí hicieron revisiones muy profundas y que sí están estableciendo acciones entonces completamente coincidentes en términos de parar entonces el silencio y la complicidad de todas estas estructuras eh, este, heteropatriarcales, eh, ancestrales, que se, que, se, que se han expresado. Entonces, vamos, pasa de todo, pues es muy, muy, muy muy complejo y es bien complicado entonces eh, establecer puntos de este, qué está ocurriendo en cada situación, hay que ver los contextos y hay que ver cada una de las situaciones concretas para entender. Pero en términos generales, más o menos son estos algunos encuadres que es posible encontrar en, en torno a tú hay, hay un trabajo publicado este mismo año, ahí está la referencia, en el que estas autoras, eh, la primera es de la Universidad de, de, del Cairo, en Egipto, y la segunda creo que es de California, me parece, Ay, no recuerdo, pero bueno, ahí está, ahí está la referencia, en que hacen un estudio, concretamente ellas hacen un seguimiento en Twitter eh, a partir de la propuesta de un candidato a la Suprema Corte de Justicia en los Estados Unidos. Entonces, durante una semana hacen un registro de memes en torno a MeToo y encuentran entonces estas autoras esta proporción de participación. Aquellas que tienen un sentido positivo a favor del de movimiento de MeToo son prácticamente tres cuartas partes y la otra cuarta parte es un sentido contrario son los hallazgos de, de estas autoras ahí está la referencia por si alguien lo quiere consultar algunos memes entonces que eh, pertenecen a este primer sentido es decir al, al feedback positivo que en apariencia pre, uno pudiera interpretar que eh, son de apoyo a este movimiento son son algunos les pongo aquí algunos poquitos poquitos ejemplos este de, de, de apoyo, donde se muestra una diversidad en términos al tratando entonces de reiterar lo universal del problema. Este otro, en la que precisamente este Burke que está eh, comandando, esta, esta imagen fue repetida en muchísimos, muchísimos espacios por muchísimos usuarios como parte precisamente de estas enunciaciones. Es decir, ¿es un, ¿esta foto es un meme? A ver, ¿es una unidad cultural? Sí. ¿Está siendo replicada? Sí, está dando vueltas por todo internet Dio vueltas por todo internet ¿Forma parte del acervo de una cultura? Sí, ah bueno, entonces es un meme No tiene que tener arriba una frase graciosa No tiene ni siquiera que ser gracioso Y eso es otro asunto también muy importante en términos de la teoría del meme eh, Algunos autores, algunos autores, muy, dos o tres autores por ahí plantearon hace 20 años Que una de las características del meme en internet tenía que ver con que tenían elementos graciosos No es así, no necesariamente Hoy en día se habla de detonantes emocionales, donde el humor es una posibilidad, pero no es la única. Hay un rango, o sea, todo el rango de respuestas emocionales posibles están involucradas entonces en esta, en esta característica. El humor a veces está, muy frecuentemente los que estamos compartiendo pueden tener humor, pero no es condición esencial ni necesaria para decir si un elemento entonces es un meme o no lo es. Marco Teórico, es decir, vamos. Si uno se adscribe a la definición de Richard Dawkins, que ya he dicho, pues es es porque está siendo replicado, porque forma parte del acervo y porque es una unidad cultural, y por eso es meme, no porque sea chistoso. Y el caso de China, es decir, cómo eh, las personas usuarias en, en China se sumaron a este movimiento a partir de una, de lo que se conoce desde el constructivismo social de la logía, desde una flexibilidad interpretativa, eh, muchos entornos eh, en China están censurados, están controlados por el Estado Entonces la participación en este movimiento no era tan fácil, no era tan clara Y sin embargo eh, algunas usuarias encuentran la manera de sacar de la vuelta algunos bloqueos y algunas restricciones A partir de la fonética de estos, de estos elementos, el, del arroz y el conejo Entonces mm, en lo que se explica, y esto está también muy, muy estudiado la manera en la cual se, se, se, se dieron estas, estas enunciaciones en el contexto eh, concreto de China, del me, tú, eh, en términos de, insisto, esta fonética del arroz y el conejo. Entonces, si vieron entonces estos, estos, los, los emojis del arrocito y el conejito, ese era el sentido, es mi tú, a mí también. En todo caso, en todo caso, en la mayor parte de estos memes que se dan con un sentido positivo, desde un feedback positivo hacia el movimiento de MeToo, encontramos dos marcos concretos de los cuatro que había yo planteado al principio desde la propuesta de Snow y sus coautores. En primer lugar, lo que tiene que ver con la transformación, es decir, ese ya basta implícito en el MeToo, ese ya basta, implica entonces la transformación de ese marco. Dejemos entonces de estar eh, solapando, consintiendo, encubriendo, etcétera, etcétera y eh, muchas enunciaciones van en este sentido y parte del, de los encuadres entonces que se plantean tienen esta intención, la transformación de este marco y por el otro la extensión, el involucrar también a hombres, en involucrar a instituciones, gobiernos, estados, etcétera, etcétera, que se que se sumaran a esta, a esta transformación de los marcos. Entonces, son los dos principales marcos que es posible identificar en la mayor parte de estas enunciaciones dentro de este movimiento social de Mi-Tú. Eh, hay un trabajo muy, muy interesante, eh, el año pasado, publicado recién el año pasado, eh, esta, esta fuente identifica entonces tres encuadres, concretamente a, a, a partir del, del uso de la teoría del framing, en términos del estudio de MeToo, y, y nos dicen lo siguiente. Hay, hay, ellos encuentran tres, tres grandes eh, encuadres. En primer lugar, los que tienen que ver con la acción, con lo que es llamado la acción personal, luego la acción colectiva, y en tercer lugar, los asuntos específicos. En el primer punto... Se habla entonces de experiencias personales, compartir, a mí me pasó esto, a yo cuando era niña esto, la semana pasada esto, etcétera, etcétera, y los comentarios emocionales, y aquí se refieren a expresiones de, ah, odio que pase esto, ah, te, te amo hermana, etcétera, etcétera. entonces esos son los encuadres que estas que en esta fuente se catalogan de esta manera. Y por el otro lado, lo que llaman los encuadres eh, eh, de acción colectiva, que se refieren a la denuncia de la injusticia y la oposición a que esto siga ocurriendo y que se siga solapando a quienes llevan a cabo estos actos de acoso, intimidación, tocamiento, violación, etcétera, etcétera. Finalmente, los, los encuadres de asuntos específicos que van, aquellos que se encuentran en este trabajo, que son la definición del problema. Es decir, el problema es este, no se les hace caso a las mujeres. Las mujeres están siendo acosadas, están siendo violentadas y no se les cree, y no se les, este, no se les hace caso. No pasa nada, pues. Las acciones sugeridas, o sea, si de a ti te ocurre esto, entonces si estos pasos, eh, etcétera. Y, la, y asuntos que tenían que ver con, con, esta, con, este, con este tema. Y una de las, eh, eh, de las conclusiones es cómo eh, la mayor parte de quienes llevan a cabo los dos primeros dos tipos de encuadres son mujeres, y en el tercer caso son principalmente hombres y organizaciones. Hay, por supuesto, entonces, memes del otro lado también, es decir, los que tienen un feedback negativo, que desde mi perspectiva no tiene nada gracioso, y que los comparto simplemente para ilustrar entonces esta, estas acciones de troleo, estas acciones que llevan entonces a una provocación en muchas ocasiones. Bueno, ahí está. Pues esta es la plantilla de, de Downey Jr., de Rolovin, este, haciendo los ojos hacia arriba. Eh, este otro también. Y, y este otro, este, este, este último alude a un asunto de información falsa que estuvo circulando también. Y esta información falsa decía que eh, cualquier hombre que fuera entonces denunciado automáticamente sería considerado culpable. Insisto, eh, lo cual es completamente falso. De lo que se trata es de que haya un seguimiento del caso. O sea, el, el movimiento #MeToo no condena automáticamente a nadie, sino que procura entonces... Que haya un seguimiento, que haya un estudio, y que en caso de que efectivamente haya ocurrido lo que se está denunciando, haya un castigo. Ese es el planteamiento. Sin embargo, este, este meme, insisto, refleja esa información falsa que estuvo circulando en ese, en ese periodo. Muy bien. Las personas usuarias. Las personas usuarias, entonces, que se encuentran en, estas, en estos entornos sociodigitales, tienen una serie de posibilidades en las cuales... Son capaces de ejercer, por supuesto, su capacidad de agencia. Claro, entendida la capacidad de agencia desde esta concepción de tensión, es decir, lo que el sujeto plantea para sí mismo, lo que, lo que las personas llevan a cabo en función de sus propios intereses, pero también... este acotado en muchas ocasiones por lo que las estructuras eh, permiten, lo que las estructuras posibilitan entonces esto es toda una discusión, pero el caso es que en la, en, la, en, la, en la presentación, en la construcción en el hecho de compartir estos memes se está ejerciendo entonces esa capacidad de agencia desde una serie de encuadres que tienen que ver con todo eso que veíamos al principio, hay una selección de aquello que es tomado en términos de todos los eh, asuntos concretos en este, en este fenómeno se filtran algunos asuntos Juntos, se hace énfasis en otros, se excluyen algunos este, otros acontecimientos, se dice entonces qué es lo que se tiene que hacer, en un contexto cultural entonces donde el meme va y viene, es decir, hay una propuesta que es lanzada por alguien y que dependiendo de muchos factores puede volverse viral o no, en caso de volverse viral puede ser transmitido puede ser compartido con o sin modificaciones, puede ser altamente metamórfico o no, es decir, tiene muchas o pocas modificaciones. Bueno, en esas modificaciones, en esas posibles modificaciones entonces, hay una serie de acciones y en la creación misma hay unas selecciones que estamos observando dentro de esto que este Jenkins llama la cultura participativa en los entornos sociodigitales. Es decir, cuando uno se expone ante un meme, pues hay en primer lugar un proceso de interpretación, y uno tiene o no estas resonancias temáticas, emocionales, cognitivas, etcétera, etcétera, y a partir de esas resonancias en estos planos, uno puede hacer muchas cosas, uno puede omitirlo, uno puede ignorarlo, uno puede no tener ninguna resonancia con esto, uno puede también recircularlo, compartirlo tal cual como ha sido, como ha llegado, modificarlo o incluso, ¡ah, se me ocurrió un momazo que voy a lanzar en términos de esto! Finalmente entonces, para redondear esta, esta exposición, esto de que hemos hablado esta mañana, eh, es evidente que los memes Constituyen entonces recursos expresivos que se forman, que se suman a los marcos de acción colectiva que son empleados en todos los movimientos sociales. Absolutamente todos los movimientos sociales hoy en día tienen una doble dimensión, tanto física como virtual. Y les sugiero que lean el trabajo de Emiliano Treré, Emiliano Treré, el que él ha hecho un estudio muy, muy profundo, muy serio, sobre precisamente la manera en la cual estas dos dimensiones física y digital se sobreponen, se eh, retroalimentan mutuamente, y entonces hay asuntos que surgen en lo físico que son después este, potenciados o alcanzan lo digital, y hay otros asuntos que surgen en lo digital y que pasan a lo físico, es decir, son ambos entornos en los cuales eso es ocurriendo hoy en día en prácticamente todos los movimientos sociales y por supuesto en aquellos contextos en los que hay esta disponibilidad tecnológica. Eh, los encuadres, nada más para reiterarlo, eh, más, más frecuentes en términos de estos eh, memes hechos desde un feedback positivo, son de extensión y transformación de marcos que ya he explicado, en la cual está el posicionamiento de un nodo determinado influye de manera muy importante entonces en el, en el comportamiento y en el alcance de un meme como fue el caso de #mitu es decir es clarísimo es clarísimo que cuando Alisa Milano toma y repite a esto el asunto detona y explota en, en todo caso vamos todo esto está sujeto a una serie de estructuras de interacción que ya a las cuales ya me he referido rápidamente en esta exposición muchísimas gracias estas son mis coordenadas ahí está cómo pueden ustedes seguir algunos de mis trabajos en Wordpress, ahí en mi blog, ahí está todo lo que me han publicado sobre este asunto, ahí está de completo libre acceso, y este, ahí está también mi página académica, no es mi página personal, pero sí mi página académica en Facebook. Muchísimas, muchísimas gracias por su atención, y este, si hay alguna pregunta, alguna intervención, estaré yo encantado de dialogar con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, eh, Gabriel, eh, por la presentación. Sí, es sin duda un tema eh, eh, fundamental, me parece, eh, hoy en día, sobre todo por la relevancia que empieza a cobrar, digamos, Twitter como esta suerte de nueva arena pública, ¿no? Eh, y bueno, yo, yo, yo tengo por ahí un comentario, pero eh, una pregunta, eh, pero me gustaría más bien dar lugar a la, a la participación de nuestros. De, nuestro, de nuestra audiencia, eh, me voy a permitir leer las, eh, las preguntas que nos han hecho llegar ya, desde la transmisión en Facebook. Eh, dice eh, Daira Ofelia Rojas, ¿cree, eh, ¿cree que la teoría de redes sociales se vea perjudicada con los seguidores que son bots? Escribe Daira, a quien agradecemos su participación, eh, y primero leo las preguntas y después otra que dice, hablando de memes, había un viernes de molestar a Ed Maverick. Era un meme en donde ese día molestaban a ese artista y el artista se salió de redes por eso. ¿Qué opina de ese eh, lado negativo? Eh, lo, si quieres planteo estas dos eh, en primera instancia y luego procederíamos a, a otras participaciones si, si es que hubiera eh, alguna otra. Muchas ah. gracias. Claro que sí, Juan Carlos, muchas gracias, con todo gusto. A ver, primero, el, el primer asunto, a ver, la teoría de redes sociales no se puede ver perjudicada porque las teorías no funcionan de esa manera, es decir, vamos a recordar, una teoría es un intento de explicación de cómo funciona un aspecto determinado de la realidad social, esa es una teoría. Entonces, este, si hay, por ejemplo... Algún fenómeno que permita ser explicado o abordado desde esa teoría, bueno, pues se toma la teoría y entonces uno como investigador hace uso de esos eh, conceptos, de los indicadores, de las variables que forman parte de ese marco teórico y uno hace una interpretación de ese pedacito de la realidad social desde esa, desde esa teoría. Eh, la, la, las teorías evolucionan, las, teor las teorías se van complementando en función de nuevas discusiones, en función de nuevas aportaciones conceptuales sobre ese cuerpo interpretativo que nos permite entonces abordar un aspecto concreto de la realidad social, pero ese es el lugar de la teoría. Este, no sé si entendí lo que quisiste preguntar, y si no, por favor, vuélvemoslo a decir, pero así como, me, como lo escuché, las teorías, la teoría de redes sociales, bueno, pues, ¿qué le va a pasar? Pues, pues va a pasar lo que los académicos quieren que pase con la teoría, y pues nada más, pues. Vamos, insisto, pero si esto no es lo que tú querías preguntar, por favor, adelante otra vez, y entonces con, con todo gusto lo vuelvo a abordar. Lo del martes de molestar a esta, a esta persona ah, Vamos, claro, sí, por supuesto No es nada más este, esta persona Hay muchos días de la semana que tienen mucho sentido Están los martes de Chuck Norris En los que se repiten hasta la saciedad Los mismos chistes sobre la cuasi-omnipotencia de Chuck Norris Por ejemplo, se dice que una vez el APA Cito con Chuck Norris Es el tipo de chistes más o menos simplones que están circulando ahí ¿Qué es lo que hay acá? Lo que hay es una, una estructura, una estructura que surge entonces en este, en este espacio concretamente, este es un fenómeno muy de Twitter, que tiene que ver con un acto de acoso, con un acto de acoso. Yo no conozco a esta persona, te voy a ser muy franco y muy sincero, yo no sé si él hizo algún acto, si hizo algún desliz, alguna declaración que haya entonces motivado o no que haya un grupo de personas que lo estén persiguiendo de esta manera hasta que consiguen expulsarlo de la red El caso es este, hay entonces una articulación No sé si sea del todo un movimiento social como está clásicamente definido Pero sí hay una articulación de, de intereses que por las razones que sean Es decir, si efectivamente esta persona cometió un acto de esta naturaleza Y de alguna manera molestó a alguien y, estos, y estas personas eh, no desean que la persona esté ahí Pues vamos, ya lo consiguieron pudo haber sido simplemente treparse al tren del mama. Es decir, lo vuelvo a decir, ojo con esto, muchas de las enunciaciones y muchas de las acciones que, que ocurren en Internet no tienen que ver necesariamente con una comprensión profunda de lo que está sucediendo. Muchos, muchas participaciones son simplemente desde el sumarse a la provocación, desde el troleo por el troleo mismo, porque trolear, está es, es, es estudiadísimo desde la psicología, brinda una serie de satisfactores emocionales. A, a las personas que lo realizan. Entonces, hay que ser muy cuidadosos nada más y en todo caso distinguir una situación y la otra. Y si, si alguien quisiera darme la explicación de qué es esta, este, este sujeto y por qué creen que está ocurriendo, a lo mejor pudiéramos tener una nueva intervención en este sentido. Muchas Nájera. gracias, Gabriel. Eh, tenemos otra pregunta. Eh, o si el Nájera pregunta, ¿cuál sería entonces el criterio para hacer una muestra de memes a analizar? Y eh, por otro lado, escribe, eh, bueno, no, no menciona su nombre, eh, señala, bueno, que es una herramienta metodológica, esta aproximación, y está el caso, por ejemplo, describe de, de Memelas de Orizaba, y, y pregunta si hay bibliografía respecto a, a para, me imagino que es como para abordar este tipo de, de casos, ¿no? Eh, su, pregunta por bibliografía al respecto. Ok. Claro que sí, Juan Carlos, con tu gusto. O oh, sí, él, qué gusto. Muchas gracias por la pregunta. Mira, este, depende. Es decir, eh, en el recorrido metodológico que uno sigue, una, en, sobre todo en una aproximación cuantitativa, como la que yo infiero a partir de esto de la muestra, eh, hay un primer punto a definir, que es el, la población o universo de análisis. Entonces, depende de dónde definas tú esta población o este universo de análisis. Por ejemplo... Yo hace unos años, en 2017, hice un trabajo de observación sobre grupos autistas. En estos grupos autistas había la posibilidad técnica de que yo hiciera un registro de todos los memes que eran publicados en estos espacios, porque seguía dos o tres grupos nada más, y eran alrededor de 200, 300 publicaciones al día, es decir, son muchas sí, pero no son tantas, es decir, es algo factible. Sobre todo si no, bueno, si no tienes automatizado eso es lo que iba a decir Entonces, si tú defines eh, tu universo de análisis dado por ese grupo en concreto que En mi caso era seguidores de la grasa, el, el grupo que yo estuve siguiendo Si tú defines que es ese entonces tu, tu universo de análisis Bueno, ahí sí tú puedes entonces establecer criterios eh, probabilísticos, representativos De construcción de una muestra, ahí sí puedes pero si tú dices, quiero hacer una muestra eh, probabilística y representativa de los memes publicados en Internet, por supuesto que no se puede. Eso no hay forma de hacerlo, no hay manera de hacerlo, ni con ayuda de herramientas de, de, de, de, de cómputo, de, de sistemas de seguimiento de inteligencia artificial, o algún sistema, ni con Machine Learning lo podrías hacer. Eh, vamos a reducirlo un poco, ¿se puede hacer con Facebook? Mm, lo más probable es que tampoco. Y uno como investigador no tiene acceso al API de Facebook. Entonces, pues no, olvídate. Tampoco lo podemos hacer en Facebook. ¿En Twitter? Ah, en Twitter sí. En Twitter sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque el API de Twitter sí está abierto. En tanto lo hagas diariamente, puedes hacerlo. Entonces, tú puedes hacer el establecimiento de esa, esa población, es decir, el total de eh, tweets que se publiquen en Twitter, evidentemente, en términos de un tema determinado, y tú lo codificas y programas cuáles son los términos que quieres entonces registrar, que tu herramienta la esté registrando, y ahí sí puedes entonces hacer después eh, establecer criterios de representación, probabilística, por variables, etcétera, etcétera. Pero insisto, depende, depende de la plataforma, depende de cómo definas la unidad, este, tu, tus, tus espacios de observación, y este, a veces se puede y a veces no se puede. Pues espero haberte contestado. O sea, muchas gracias por la pregunta. Y el otro asunto era. Memeras de Orizaba, no conozco el caso, te, te, te voy a ser muy franco, no, no, nunca he registrado el caso. Yo no sé si es un movimiento social. Lo que es, vamos, voy a pensar que sí lo sea. Lo que sí te puedo decir es que hay una tonelada de referencias sobre movimientos sociales y, y, y, este, y, y memes, eso sí. Y movimientos sociales y encuadres y memes también hay muchas referencias. Lo que hay que hacer es, pues vamos, bueno, lo que hace uno siempre cuando busca esto, te metes a los buscadores quiero, por ejemplo, para empezar, el Google académico, y a partir de ahí empiezas a hacer las búsquedas, y claro que hay. Ahora, con, insisto, no, no puedo ser más específico porque yo no conozco el caso de las memelas de Orizaba, y no sé si es o no un movimiento social. Pero en todo caso, este, a ver, tengo publicados ya varios trabajos, ahí en mi blog, espero que hayan hecho captura de pantalla, si no ahorita lo vuelvo a poner, y este, en la revista mexicana de ciencias políticas y sociales, eh, me publicaron un trabajo sobre encuadres hice un encuadre sobre el, el asunto de la, de la gasolina con López Obrador cuando acababa de entrar, y ahí están las referencias, y ahí está la bibliografía y es completamente de libre acceso. Gracias. Muchas gracias Gabriel. Eh, Pati Bautista tiene dos preguntas, eh, me voy a permitir leerlas, dice la primera ¿Qué opina sobre la idea de que el meme es un paquete de información con personalidad? que tiene determinados puntos esenciales que los hacen ay, eficaces, supongo, para poder ser replicados, y si se puede usar el meme para el manejo de opinión pública, ¿qué tan importante es el meme para informar a los usuarios sobre los hechos? Ah, okay. Claro que sí, Pati, muy, muy interesante eh, pregunta. Primero, a ver, la definición de meme como un paquete de información con personalidad. ¿Qué eh... Yo no sé si lo podemos asignar si nuestros colegas de psicología estuvieran de acuerdo con asign asignarle una personalidad a una entidad no humana. Yo no estaría cómodo definiéndolo de esa manera. Es un paquete de información, eso sí. Eh, es un, y por eso más bien yo me apoyo en, en la semiótica. Es un signo, pues, vamos. Y en términos de un signo es muy, es muy rico eh, entenderlo de esa manera porque hablamos de referentes, hablamos de sentido, hablamos de una serie de, de factores, de posibilidades, de variables de análisis que podemos aplicar entonces a partir de un marco conceptual que tiene muchísimos años y es que es súper útil y que ha sido trabajadísimo. Yo por eso lo abordo más bien desde esa concepción, aclarando que no soy semiólogo, es decir, me apoyo en algunas nociones nada más, pero yo no soy semiólogo, entonces no me empiecen a hacer preguntas sobre la semiótica porque yo no soy especialista en esto. Entonces, eh, en, en términos de la, de la primera pregunta, la primera parte, con personalidad... Mmm, bueno, no sé, no sé, no, no creo Bueno, yo, yo, yo, yo, yo desde mi marco Teórico, no, no voy a ser absolutista Lo que sí es que tiene una serie De factores De, que detonan Entonces, esa, es, ese Reconocimiento, esa, esa Resonancia de la cual he hablado Y aquí quiero agradecer muchísimo A mi querido colega Jorge Jorge de Hidalgo Jorge Alberto Hidalgo de la Nagua Que es con quien hemos estado trabajando este concepto De la resonancia, bueno un meme tiene entonces resonancia o no, da lugar a una serie de factores de resonancia o no, dependiendo, claro, sí, por supuesto, de su construcción, de su enunciación, pero esa es una parte nada más, la otra mitad del proceso de la comunicación está en la, en la interpretación. Entonces, puede tener todos los elementos que tú quieras y puede haber un montón de gente que no le detone absolutamente nada, porque según la escuela de Birmingham, así son los procesos de interpretación, nada más para aclarar el punto. Y utilizado como una herramienta de opinión pública, pero por supuesto, claro que está siendo utilizado desde hace mucho tiempo como una herramienta de intervención en la comunicación política. Es decir, si estamos hablando de la posibilidad de construir, de plantear temas, de definir estos temas, de encuadrar los temas, por supuesto, a ver, en, en el cuadro que mostré al final, es, es un cuadro que es un circuito cerrado, el, el, el encuadre no es nada más en el proceso de interpretación, en el proceso de construcción, en la enunciación, también hay un encuadre. Entonces, si hay una construcción de un meme que parte de mi concepción de cómo creo yo que es cualquier personaje, López Obrador, el que quieras, pues, ahí va mi encuadre y ese encuadre puede ser entonces resonante o no. Con una parte de la audiencia y con otra parte no, y en algunos va a generar entonces un montón de likes y me encanta, y en el otro va a reaccionar un montón de lagrimitas y de menoja, entonces, pues porque así son los procesos de interacción, pero en el caso concreto de MeToo, lo que yo quiero destacar es la visibilidad que le dio a esa situación, y el, la gran cantidad de cambios que hubo entonces en los marcos interpretativos sobre esa situación, sobre los abusos, sobre los acosos, que debe Dejar de ser permitido, no se puede permitir una situación así, y se le debe creer a una persona en principio que eso eh, pudo haber ocurrido y entonces se hace una investigación, ya se, se, se tiene la obligación de dar ese seguimiento. Ese es el cambio, pues, es decir, cuando estamos hablando de, de, del fenómeno de #MeToo en términos de cómo contribuyó el meme a esta, estas, estas modificaciones, eso es donde yo quisiera poner entonces el énfasis. Pero muchas gracias, Pati, por la pregunta. Eh, muchas gracias, Gabriel. Eh, la pregunta eh, voy a precisar, eh, se, eh, venía un poco mal por ahí, pero dice, mercadológicamente el meme también es una herramienta y si sí hay literatura al respecto. Mucha, mucha, muchísima. Métete Google Académico, pon Marketing Meme, Internet Meme, pum te van a salir, no sé, 30 mil referencias. Claro que hay. Búsquenlo nada más en Google Académico. Sí, sí está estudiado, sí, si sí sido sí utilizado, por supuesto, muy, muy estudiado y muchísimas referencias. Incluso debe haber ya muchos libros, no solamente artículos. A estas alturas ya deben haber muchos libros sobre este tema. Muchas gracias, Gabriel. Eh, yo nada más un, una pregunta, comentario también en ese sentido. Eh, me parece que trabajos como este de alguna manera rompen un poco con esta imagen que se fue construyendo en torno a Twitter de que se trata, digamos, de una plataforma horizontal, no una caja de resonancia, digamos, que da, de, que da cabida eh, por igual a todos los usuarios. Sin embargo, por ejemplo, cuando usa, uno hace análisis de cómo se van posicionando determinadas tendencias, lo que encontramos es que la visibilidad depende mucho de la posición de los nodos dentro de la red, de dónde estén. no Ha roto, de alguna manera, me parece, con una idea eh, en la que eh, eh, ro, eh, trabajos de esta naturaleza rompen con esa idea que se fue construyendo, digamos, en torno a Twitter como nueva arena pública que era mucho más accesible a todos los usuarios, quien quiera que estos fueran, ¿no? Y de alguna manera me parece y hay un debate teórico en ese sentido eh, por demás interesante respecto a cómo la visibilidad no necesariamente coincide con la con la relevancia en la arena pública, ¿no? Es decir, muchas veces los temas que se han ido posicionando en la arena pública, en esta nueva arena pública no, no remiten a criterios de relevancia en términos políticos, sino más bien a criterios de visibilidad de quien los pone, ¿no? Es decir, a la posición de los actores dentro de la red. Independientemente, eh, quiero ser claro en este sentido, respecto a, independientemente de la temática, estamos hablando hoy del Me Too, pero podríamos hablar también del Renuncia Gatel Podríamos hablar, digamos, de, de, de las fotografías de Gatel este, tomándose en la playa, en donde de alguna manera, y lo mencionabas, me parece, ¿no? O sea, 30, 40 años atrás, este tipo de fotografías, por ejemplo, no hubieran sido relevantes para el debate político. Lo son hoy porque son visibles, son accesibles a un número cada vez más importante de, de usuarios y, sobre todo, y diría, y esto es fundamental, pues, ¿de quién es el que se encarga, digamos, de posicionar una, una, un determinado, en este caso, bueno, una fotografía? ¿Quién se encarga de lanzar? ¿Quién se encarga de retuitear? Y me parece que ahí la, la, la, la discusión viene fuerte y, y hace falta, creo, y en este sentido, bueno, eh, a mí me agradó mucho la, la, la exposición, porque viene, abona, digamos, a este tipo, a este debate, ¿no? De la visibilidad y la relevancia en términos de, de, de, del debate público, ¿no? Completamente de acuerdo, Juan Carlos. Eh, eh, yo mencioné solamente uno de los muchos este, eh, valores de, de, que son medidos dentro de la teoría de redes sociales, que fue el, el degree, pero hay otros, por ejemplo, que son los valores de centralidad, hay en vector, este, betweenness, que nos hablan entonces de otras dimensiones que nos permiten entender de manera mucho más fina, esto que tú mencionabas, que es la posición que ocupa un nodo determinado dentro del total de la red social. Eh, hay nodos importantísimos, importantísimos, que a lo mejor no, tienes, no tienen tantos seguidores, pero sí conectan dos redes separadas, entonces esos nodos tienen altos valores de intermediación, y cuando esos nodos se activan en términos de un tema determinado, impactan para todos lados, mucho más que los que están aislados, que pueden tener más seguidores, pero a lo mejor no tienen esa capacidad conectiva, sobre todo cuando estamos hablando de la extensión de marcos, es decir, de la posibilidad de ampliar la base hacia la cual se si dije un movimiento social. Hay una gran fascinación por Twitter por varias razones. Por una... Eh, que es técnica, que es metodológica y que más o menos ya, ya lo mencionaba hace rato. Cada una de estas plataformas tiene una interfase a la cual es posible tener acceso a partir de una serie de, de módulos de programación en Python, en R o cualquier otro de estos eh, lenguajes. Eh, y Twitter sigue siendo la única de las grandes redes sociodigitales que mantiene abiertos prácticamente todos sus eh, campos que están disponibles en tanto lo hagas en tiempo real porque si lo quieres hacer ya dos semanas, a tres semanas, olvídate, ya se te fue, ya no lo registraste. Pero si lo haces en tiempo real, no te cuesta nada, es más, lo, lo que quiero decir es, es, es ideal para nosotros como investigadores, investigadoras, que no tenemos lana, porque no tenemos que pagarle nada a Twitter para hacer eso, simplemente programas esto, aquí en la facultad tenemos a, al doctor Antonio Corona, que, con, que es con quien yo he trabajado, él es el ESER quien genera estos módulos y hace estas programaciones, y en tanto estés de, registrando todos los días lo puedes hacer, no tienes que pagarle nada a nadie. Por eso hay una gran fascinación con, con, con Twitter, pero Twitter no es Internet, Twitter no es la esfera pública, Twitter es, es un rinconcito por ahí donde tres o cuatro personas generan temas, generan asuntos y luego los medios se van y asoman, los medios tradicionales se van y asoman y dicen, a ver, ¿qué es trending topic? Y el trending topic de hoy lo discuten y son a veces muchas cosas, Juan Carlos, como tú decías, que vamos no siempre tendrían la relevancia que pudieran tener otros asuntos que serían con mayor este, trascendencia, mayor este, repercusiones sociales, en términos de mejoramiento de las condiciones y el cambio en la, en la estructura social. Pero eso pasa. Ahora, también hay que recordar que Twitter es un negocio y muchos de estos trending topics son pagados de muchas maneras. Pueden ser pagados directamente a la plataforma, lo cual es muy caro, o pueden ser generados a partir de, de estrategias de intervención en los cuales se contratan a granjas de, de, de usuarios y a partir de esas grandes, los bots, pues, y a partir de esa manipulación de los bots pueden entonces posicionarse trending topics. Ahora, el que coloques un trending topic no significa absolutamente nada en términos de, pues vamos, de acciones, en términos de agencia. Si así hubiera sido, Peña Nieto no hubiera ganado. Así de concreto es, es decir, si uno recuerda los trending topics, si uno recuerda el tono, y la manera en la que se construyó la imagen de Peña Nieto, particularmente en Twitter, pues lo hubieran barrido, cosa que no sucedió. ¿Por qué? Porque de repente si, algunas personas pierden de vista esto y creen que Twitter lo es todo y Twitter lo explica todo, cuando no es así. Hay que tenerlo muy, muy, muy presente. Entonces, ser muy cauto a la hora de las, las este, conclusiones y no hacer generalizaciones en función de lo que está pasando ahí en Twitter. Pero estoy completamente de acuerdo contigo, Juan Carlos. Muchas gracias, Gabriel. Eh, Café Vértice escribe: eh, Yo tengo la idea de que el meme es un recurso por demás útil para lograr la, alfabet la alfabetización sobre temas sensibles o cualquier otro, incluso como recurso didáctico. Eh, he visto, me imagino que se refiere a la. He visto de postura de Langshire. Me imagino que se refiere a la postura de algún de alguien en concreto, ¿no? Sí, no, claro, por supuesto. Este, ahí en mi blog. Tengo un trabajo que me publicaron ¿qué? el año pasado, antepasado, en, una, en un libro de Ecuador, en el que hablamos en este, en este, arti, en este capítulo sobre algunas posibilidades del, del meme como en, en, los, en los espacios educativos y el libro completo está disponible de manera completamente gratuita, eh, creo que ISU me parece, o sea, ahí entran a mi blog y por ahí buscan lo del Memes Educación y por ahí, por ahí le sale, y además de mi capítulo, insisto, está el libro completo que les puede dar una, una referencia sobre esto, completamente de acuerdo, eh, pero también para lo opuesto, es decir, eh, hay muchos memes que son usados para perpetuar Estructuras de dominación, estructuras hegemónicas, injusticias, eh, discriminación, racismo. Es decir, eh, hay que entender el meme en toda su complejidad y en todas las posibilidades que tiene. ¿Puede entonces dar visibilidad a un asunto como MeToo? Claro, se la dio. Y puede llevar entonces a contribu puede, puede contribuir a que los agentes sociales hagan modificaciones en estructuras. Claro, creo que contribuyó pero no fue solo el meme, fue una gran cantidad de factores. Y por el otro lado, lado esta división y esta polarización que estamos viviendo en prácticamente todo el mundo, y en prácticamente todas las plataformas sociodigitales, lo que llevan entonces es a que haya un reforzamiento de las posturas, en las cuales los puntos de, de, de, de, de, de diálogo son cada vez más escasos y muchas veces completamente inexistentes. Entonces, quienes creemos, que debemos apoyar a MeToo, quienes creemos que debe haber un cambio en estas formas de relación y que debe haber justicia, no nos tocamos y estamos en redes completamente separadas de quienes dicen, no, los hombres somos víctimas ahora, hay toda una conspiración internacional para sojuzgarnos y, y, y se emplean una serie de términos que no quieren ni repetir y no nos enteramos, no los vemos porque porque las características este, de, las, de, los, de las programaciones algorítmicas de estas plataformas nos llevan a eso. Quien es misógino encuentra redes misóginas y, la, y el algoritmo favorece que se ve expuesto a contenidos misóginos, racistas, discriminatorios, transfóbicos, lo que sea, y del otro lado lo mismo, sin puntos de contacto. Entonces no hay diálogo, y esa es otra de las características de las plataformas sociodigitales, que tenemos que tomar muy, muy, muy en cuenta. Es decir, hay esas cámaras de eco eh, derivadas, insisto, de estas de estos, eh, piezas de inteligencia artificial que controlan nuestra atención. Por eso ocurre. Muchas gracias, Gabriel. Tenemos dos comentarios más. Eh, muchísimas gracias. Agradecemos, por supuesto, eh, todas las intervenciones eh, a quienes nos siguen en la en la transmisión pregunta, bueno, comenta más bien eh, Pati Bautista, el meme eh, al principio ha tenido mala fama de ser solo gracioso. Y Jorge Romero pregunta, ¿qué tan conveniente es la visibilidad de información a partir de memes? En el sentido de la malinterpretación de datos, fake news y derivados desde los memes generados alrededor de un tema. ok. Eh, a ver, primero el asunto de, la, de, lo, de lo gracioso. Sí, como lo, yo lo decía, algunas de las primeras eh, definiciones del meme en Internet enfatizaban el, el componente gracioso. Eh, no recuerdo ahorita los autores, estoy hablando de los noventas, finales de los noventas, cuando estos autores plantean, un meme es esto y eso y esto, y además tiene que ser gracioso. Entonces... Cuando hacen el marco teórico, cuando mandan a los chicos, a las chicas de, de, de, que están haciendo sus tesis, del nivel que sea, hacer el marco teórico, pues se encuentran con esas referencias. Y entonces, no siempre son capaces de contrastar esas posturas iniciales con las posturas más contemporáneas, donde no estamos hablando de factores humorísticos, estamos hablando de elementos de resonancia cognitiva, emotiva, etcétera, etcétera. Entonces, hay una evolución, hay un cambio, y no siempre... Eh, insisto, las personas que están haciendo estas revisiones de los marcos teóricos son capaces de distinguir los distintos momentos. Uno se puede encontrar entonces hoy en día con muchos trabajos que siguen enfatizando la idea de que para que sea un meme tiene que ser gracioso, cuando yo ya creo me eh, que me parece explicado que no es así, no es, es como un elemento. Entre, entre muchos. Y el otro, Jorge, Jorge Romero, si eres el Jorge Romero, que es mi contacto, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto, publicamos algo además juntos, si es que eres tú, ojalá sí. Bueno, Jorge, nos estamos hablando de la visibilidad. Claro que sí, mira, Jorge, este, como lo decía hace rato, el meme, en tanto de lugar a esos procesos de viralización, donde haya estas resonancias cognitivas, emotivas, etcétera sirve entonces para posicionar lo que sea, cualquier tipo de información. Puede ser entonces que en algunos memes sean utilizados para vacúnense por el amor de Dios, vayan por la vacuna, ya sé, es una fila tremenda, hazlo, vale la pena, porque te puede salvar entonces de que tengas una complicación si es que te llegas a infectar. Y hay muchos memes en ese sentido, y esa es información científica validada. Pero también están los memes con estas teorías conspiratorias que hablaban que Bill Gates tenía, había comprado no sé cuántos chips para que entonces nos los implantaran en esta vacuna y de esa manera ap ap apropiarse del mundo junto con la conspiración de quien tú ya sabes que son los clásicos en estas teorías conspirativas. Entonces, los memes, en tanto, insisto, dan lugar a estas resonancias, pues claro que se posicionan y claro que dan visibilidad a todo eso, lo cual nos lleva a algo que estaba planteado hace rato las alfabetizaciones, o sea, ¿cuáles son las competencias que hay que tener hoy en día para enfrentarse a un contexto como este, en el que hay memes que sí están fundamentados, que sí tienen información relevante socialmente hablando, y memes que están divulgando información falsa? O sea, el sujeto desde su agencia, vamos, el, ter, el asunto de, esta, de estas jornadas son de la agencia, la, la capacidad de agencia entonces tiene que partir de procesos de, eh, de, de enfrentamiento más crítico ante lo que nos estamos enfrentando, de ser capaces de ir a buscar contrastaciones, de, de contrastar, perdón, esta, esta información que estamos recibiendo. Ese es el punto esencial. No, no es de vamos a prohibir los memes, o vamos a prohibir internet. No, el, el asunto es educar educar a las personas, a los niños, a las niñas, a quien sea, adultos mayores, a todas las personas usuarias, en este caso porque este es el fenómeno, para que sean, tengan competencias más críticas en términos de aquello que están consumiendo y aquello que están replicando. Entonces, eh, las tías que están mandando mensajes de piolín junto con mensajes alarmistas de que ahora sí, oh, micro nos va a acabar a todos, o sea, relax, competencias críticas, no retuites, estos, estos, estos, estos mensajes no compartas estos mensajes gracias Jorge muchas gracias eh, Gabriel eh, parece ser que ya no tenemos más eh, preguntas comentarios por parte del auditorio eh, únicamente bueno menciona por ahí la doctora Gladys Ortiz colega del departamento eh, envía felicidades por la, por, la, por la exposición a lo cual me sumo eh, diría también bueno agradecer a la, a la a la División de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra unidad, la WAMLERMA, eh, Felicitarlos por esta iniciativa, felicitarte a ti, eh, Gabriel, muchísimas gracias por la exposición, sin duda se trata de un tema por demás relevante, y hay muchísimo que hablar, ojalá y pudiéramos más adelante poder, digamos, dar continuidad a este tipo de, a esto, a este tipo de debate, ¿no? Hay varios, eh, digamos, puntos en común de, respecto a lo que hemos venido trabajando en el Departamento de Estudios Culturales, con lo que, con lo que trabajan, este bueno, en particular tú, y, este, y, y en la, las temáticas, ¿no? Vemos ahí, por supuesto, varias afinidades selectivas, ojalá y pudiéramos continuar este diálogo, este, pues, mucho más adelante, ¿no? Sería muchísimas... un privilegio, Juan Carlos, muchas, muchas gracias, Gladys, a toda la banda ya en la One Lerma. vamos, un abrazote bien, bien fuerte a todos y a todas, gracias, Juan Carlos, de veras, por tus palabras, yo encantado y puestísimo. Bueno, muchísimas gracias, agradecemos entonces a la División de Ciencias Sociales, Humanidades de la UAM, muchísimas gracias al doctor Oscar Hernández por la por la invitación.